Comience con los talones cerca uno del otro, en una posición en V. Empuja las piernas hacia afuera y luego hacia adentro, mientras que trae las ruedas delanteras de los patines cerca uno del otro, creando una forma de V.